Muy buenas a todos les habla Luis Felipe Camilo y hoy le voy a enseñar cómo convertir este archivo en PDF si no tenemos Microsoft Word o usamos páginas externas vamos a utilizar hoy Google Docs la mayoría de personas tienen una cuenta en Google y vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a entrar a nuestro navegador le vamos a dar donde está nuestra cuenta registrada en caso de que no tengan cuenta, créense una, para que puedan hacer estas cosas. Le damos donde dice Drive, porque vamos a subir nuestra información en el Drive. Luego que tenemos esta información, vamos a subir ese archivo. Ya vimos que subió el archivo lo que tenemos que hacer es actualizar para que no nos aparezca aquí en caso de que no aparezca vamos a actualizar y cuando vemos el archivo hacemos doble clic para que este archivo abra con el google Docs y queremos transformarlo en pdf tenemos varias opciones pero hoy le voy a enseñar una de las más fáciles le damos donde dice archivo luego donde dice descargar y aquí vemos la variedad de formato que podemos transformar este documento y como lo vamos a hacer en pdf le damos simplemente a pdf y se va a descargar en nuestro ordenador abrimos el archivo ya en formato pdf y es cuanto, hasta la próxima.